...de Martínez, que es secretario general de Podemos en Euskadi. Egunón, muy buenos días. Estábamos analizando este esta cuestión del vertedero de Zaldívar. Eh, en los prolegómenos de la campaña electoral en el País Vasco ha irrumpido, se ha colado la controversia generada por el asunto del vertedero de Zaldívar. ¿Cree que va a tener incidencia? ¿Cómo, cómo lo analizan ustedes? Caixa bueno, pues, eh, hombre, es un elemento principal en tanto a reflejar la mala gestión del, del gobierno vasco, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado ante una, eh, un derrumbe que no es casual, ¿no? Es un accidente medioambiental, como a veces se, se, presente, se pretende decir, eh, es una cuestión que podría ser evitable, es una cuestión que podría ser explicable, y podrías bueno, responder además a una serie de negligencias, una cadena de negligencias administrativas que a día de hoy están sin aclarar, por no hablar de la gestión posterior, eh, de la descoordinación que ha mostrado el gobierno, incluso caos en algunos momentos a la hora de resolver uno tras otro los problemas que han ido surgiendo con, con esta tragedia. ¿no? Por lo tanto, pues eh, yo creo que esto sí que hace reflejar eh, unas grietas, unas fallas en un gobierno vasco que siempre ha tratado de presumir de una, de una buena gestión. Ustedes ya, yendo directamente al medio de la cuestión electoral, ustedes llegaron a ser la fuerza más votada en Euskadi en unas elecciones eh, generales, creo que de las del de 2016. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que hayan ido sucesivamente perdiendo apoyo en las urnas? Bueno, yo creo que todos eh, conocemos cuál ha sido el ciclo de, de Podemos, ¿no? tanto a nivel vasco como a nivel estatal eh, y lo que se llama el voto dual en Euskadi, ¿no? El cambio de voto de unas elecciones generales a unas elecciones eh, de otro tipo. En todo caso Euskadi es la comunidad autónoma en la que Podemos saca eh, los mejores resultados de todo el Estado, eh, somos tercera fuerza en el Parlamento Vasco, aspiramos a seguir siéndolo y yo creo que este es un gran momento eh, para abordar unas elecciones como las que se presentan ahora, pues eh, no solo por la presencia de, de Podemos en el gobierno de coalición y todas las medidas y acciones que estamos sacando día a día para beneficiar a miles de personas, sino también pues, por un acuerdo que hizo eh, en 2019 presupuestario el Carrequín-Podemos, que ha sido capaz pues, de hacer cosas como subir la RGI un 4%. Y, y, y con respecto a con respecto a las posibilidades de gobierno que se abren, hasta ahora han sido siempre PNV-PSOE, en algún momento PSPP, ¿pero pero ustedes qué, qué pronostican o qué escenario electoral eh, desean para, para las próximas elecciones o cuál cree que se puede producir? Bueno, pues eh, el, el primer deseo es que la coalición que existe a día de hoy, pnv no disponga de una mayoría absoluta y eso eh, abra el escenario a otro tipo de alianzas. ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos planteado alianzas entre los partidos progresistas de diferente forma. Partidos progresistas que a día de hoy tenemos mayoría en el Parlamento Vasco, pero para eso pues, eh, eh, los otros dos partidos tendrán que aclarar cuál es su estrategia de alianzas. Eh, en todo caso, especialmente el Partido Socialista que a día de hoy todavía ha apostado por por apoyarse en el Partido Nacionalista Vasco. Eh, por último, ¿cambia mucho el comportamiento electoral del cuerpo electoral vasco de unas elecciones eh, generales donde, como decía, ustedes llegaron a ser la fuerza más votada a unas autonómicas? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, es verdad que no, cambia notablemente. Eh, no es, es imposible negar que hay un voto que eh, se considera más útil en partidos que tenemos eh, de implantación estatal a la hora de, de, bueno, de votar en las elecciones generales y que a la hora de votar en las elecciones eh, vascas, pues sí que es cierto que el voto nacionalista toma más peso. En todo caso, creo que esa tendencia puede ir cambiando poco a poco. El Carrequín Podemos ha sido captar eh, voto en ambos aspectos. El Carrequín Podemos tiene eh, también un voto eminentemente eh, vasco que, que creo que se puede ver reflejado en estas elecciones. Lander Martínez, secretario general de Podemos en Euskadi. Muchas gracias por atender la llamada de Televisión Española. Bueno, buenos días. Es que el es Agur.